Bueno mirá, la, la figura está completa. Eh, no sé, nunca fue abierto el blister. Está con todos accesorios incluso viene con el... Todavía no, no nunca fue abierto, por eso te digo, viene con la seguridad. Está en perfecto estado. Después si te llega a interesar algo más, tengo más para la venta. Y por las dudas, traemos de Japón también. Traemos de Japón, traemos cosas importadas. Cosas nacionales, pero también... ¿Cualquier cosa lo no buscas ahí como Seiki Store? Y ahí vas a ver todo lo de stock que tenemos disponible.